Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Por acá. Buenas, buenas. Ahora Este bot. Ahí está. Recién ahora avisa. Bien. ¿Cómo andan? Ahí pues ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está esta semana? Bien. Ahí está Bien Bueno, para cualquiera que nos esté viendo ahora Como siempre vamos a esperar unos minutos A la que llegue más gente Hay, hay unos anuncios para hacer Interesantes, están buenos Acá lo con la Facu -well. A ver. A ver, a ver. Buenas, buenas, ¿cómo están? <ríe> oh, perfecto. Perfecto. Perfecto. para llegar en caso de bueno pero, espero que la estén pasando bien, espero que esté todo bien Nosotros ayer jugamos la campaña de Anorem Un capítulo que estuvo buenísimo, fue genial, ¿verdad? Fue súper divertido, en todo momento, en todo momento Estuvo increíble, así que si nos siguen Espero que lleguen al último capítulo, está ah, buenísimo Mientras tanto... Eh, quería aprovechar a charlar de algo eh, De un comentario que no, Que es algo que no solemos hacer Charlar de los comentarios, generalmente lo respondemos Pero fue un comentario sobre eh, Cómo pueden hacer este canal Cómo pueden hacer este canal en la situación en la que estamos En el país que vivimos y Creo que, no sé si ya hablé de esto Tal vez va chico corregime Bien la verdad que lo hacemos. Eh, lo hacemos con lo mejor que podemos con todo lo que tenemos. Eh, es, es, a veces cuesta, a veces es, es sumamente difícil, a veces es mucho más fácil. Varía mucho, depende del día que cada uno tenga en su casa. ¿no? El día previo a, a trabajar en la taberna. Que es para nosotros, para todos los que estamos acá, la, la parte previa a trabajar en la taberna es nuestro trabajo diario y eh, le ponemos le, le, al canal le ponemos mucho mucho trabajo mucho esfuerzo requiere muchos ángulos de, de trabajo muchos, muchos conocimientos diferentes variados y eh, está buenísimo está buenísimo cada día que pasa es como nos sorprendemos de que necesitamos aprender algo nuevo Necesitamos que suceda otra cosa Necesitamos conseguir algo de más Y, y termina pasando cosas geniales al, al, al fin del día de Cada vez que estamos así con la taberna. Siente bien La verdad que está buenísimo Trabajar en esto es genial Gracias Gracias eh, Así que bueno, no, eh, eh, dentro de poco vamos a, a abrir un, un stream para, para charlar un poco más de cosas, pero me, me sorprendió el comentario, que eh, la verdad lo agradecí porque está bueno comentar esa parte cada tanto sobre eh, cómo, cómo, cómo es el, el detrás de cámara de la taberna de rol es un montón de, de Google Docs, un montón de Google Docs diferentes. Todos organizados, pero están todos ahí, siendo escritos, eh, editados, trabajados. Un montón de Sony Vegas, Photoshop. Bueno, después la campaña Erone, que requiere toda su otra parte de preparación por mi parte, por la parte de los chicos. Que cualquiera, digamos, que esté teniendo un canal, que conocemos a varios... Que tienen canales y están empezando streams o que, o que charlan para decir estaría que me gustaría hacer algo a mí, eh, háganlo. Algo que siempre decimos es que si, si, si nos piden ayuda en algo relacionado con esto, lo más, lo más seguro es que le digamos que sí y que le tiremos alguna idea o que, que de podemos... forma, así que lo que sí también hay que advertir. Porque no, no podemos dejar afuera esta parte. Que hay, hay requiere un, una cantidad de esfuerzo considerable. No es para asustar a nadie. Cada uno se va a poner metas. Y trabajar acorde, Pero hay que, hay que ponerle ganas y sale andando. Ahí estoy viendo mucho cariño en el chat. Muchísimas gracias. Eh, ahora sí que ya pasó un, pasaron unos minutos. Está empezando a llegar gente. Como para... Como para redondear este stream ¿De qué se trata? Vamos a leer eh, La idea es que vengan con preguntas sobre juegos de rol De lo que sea Y yo voy a tratar de responderlas lo mejor que pueda Tratando de dar alguna opinión al respecto Y agregar un poquito Dicho sea esto Quiero, quiero agradecerle a los canales Que ya reconozco acá Concilio del Sur de Concilio del sur Se cerca lo veo por ahí Que bien, Puel <risa> Lion detrás de cámara eh, eventualmente si, si, llega, si Llega a suceder El detrás de cámara lo, lo haremos sí Tengo una idea, pero obviamente Quiero hacerla bien Hay, hay muchos chistes que filtrar en esa parte Que son todos míos eh, Pero bueno Vamos a dar los anuncios ahora solamente los repita después en un rato Ah no, son 34 Vamos a esperar unos minutos ¿Qué más, ¿Qué más quería decir? En cuanto a... Claro, sí, detrás de cámara no hay, hay, hay, hay mucho, mucho trabajo. Cada, cada imagen que ven de nuevo en la taberna son un par de horas de bacho de Luciana sentada en el Photoshop. Cada animación que ven en el overlay también son un par de horas en el Vegas y en el Photoshop. Muchos clics, mucho acomodar, mucho sacar cuentas y acomodar espacios, etc. Eh, hay, hay un gran trabajo de producción acá atrás. Eso está buenísimo. Lograr a, a, haber aprendido todas, todas las habilidades que, que fuimos necesitando hasta ahora y las que van surgiendo. Eso eso es parte de hacer un canal. O, o sea, por lo menos es lo que aprendimos nosotros. Bien. Bueno, vamos a ver los anuncios. Como les dije, este es el DM responde. Si quieren, tienen preguntas de rol o de lo que sea, tírenlas por el chat. Yo las voy a ir respondiendo además en el orden que me aparecen a mí. Si no las respondo rápido, bueno. Bam. Esperen unos minutos, voy a estar ahí. Seguro. Ahora los anuncio. El sábado este, Luciana hace un stream de sábados de flojera. Así que si quieren pasar este sábado a vernos, va a estar ella streameando algo. Todavía no sé qué, pero sé que no es Minecraft. No me acuerdo, estoy seguro que me dijeron. Estoy segurísimo que me dijeron. Eh, o tal vez es Minecraft. Puede ser una, va a ser una sorpresa para ustedes y para mí. Este domingo empieza el torneo PvP. Que está organizado por nuestro querido Adria. Voy a estar acá en cámara. Voy a... Voy a... Voy a hacer... lista y hablar un poco de todo. Pero... Van a participar... Adria va a ser el árbitro. Seguimos. El miércoles que viene, el miércoles 14, tenemos el podcast en la barra de la taberna. Con invitados geniales que los vamos a... a vamos a decir quiénes son durante esta semana y también el tema a tratar en ese momento. Así que los invito a sumarse acá el miércoles que viene a, a, charla, a escucharnos charlar sobre experiencias de, de DMs. También estamos en época de sorteo. El sorteo de este año, de este año, de este momento es celebrando los 7.000 suscriptores en YouTube, que es genial. Y estamos sorteando varias cosas, un, unos set de dados con stickers que los dibujó Crossmic y una gift card de Steam para que se... Compre. De hecho, ahora dentro de poco sale una plataforma para jugar rol que está excelente, que se llama Talespire. Está genial. Está genial. Eh, si ven el chat ahora mismo... ¿venas? En mi chat van a ver un dinosaurio siendo arrojado Esos son los emblemas nuevos que tenemos Que los tienen los, los suscriptores Salvo los que tienen las medallas de primer puesto Como, madre, como en ellas? Así que Esos creo que son todos los ¿Todos? La ¿todos? opción me va a decir <risa> eh, Bien, ahora vamos a empezar A charlar un poco y eh, y voy a responder la única pregunta que veo por ahora De Ale Zamora22 ¿Cuánta gente trabaja detrás del canal? Bien <ríe> Hay muchas tareas En general, pero somos bastantes Antes, antes de, de mencionar al equipo eh, Inicial Quiero mencionar a toda la gente que nos ayuda Moderando el Discord, moderando el YouTube que, que la verdad son muchos Realmente muchos Ahora mismo está Adria, eh, pero también tenemos a Fran, está Carlos, déjame verlo acá. <ríe> eh, uf. Todos los moderadores de Discord, está Cabra también, que Cabra de hecho participó en el podcast, Adria participó en el podcast. Hay un montón de gente. Todas, todas estas personas nos ayudan en el Discord y en los streams, la verdad que nos sacan un gran peso encima, nos ayudan a tomar decisiones y a y a mantener el Discord con el espíritu que realmente queremos nosotros, que es para Mere, tranquilo, para que la gente pueda venir, informarse y compartir no es el único lugar así que hay, este es el nuestro pero hay un montón más que podemos recomendar De Andy Latino eh, Cuelita de rol está Crónicas de un Bardo Concilio del Sur eh. sí, también está eh, Mazmorras y Dragones eh, ese, es, ese es específico para mujeres Viendo, si lo quieren, ver, hay un montón. Después, fuera de lo que es eh, la moderación, ya más en el trabajo principal, tenemos a Javier, que Javier es la única persona que ahora mismo está trabajando en el proyecto super secreto. Es algo que venimos a, a, diciendo hace un montón de tiempo: proyecto super secreto. Eh, pero Javier es la persona que está ahora mismo haciendo el trabajo pesado. Un ídolo, Javier. Después tenemos a. Bueno, Adria, que ahora además de moderar, se, va a poner, se puso en la espalda el stream, de bueno, el, stream, el, el torneo PvP, que fue, organizarlo fue caos porque no, no, no es que sale ahora el, el torneo PvP, sino que eh, se hizo un torneo previo en Discord, privado entre comillas, la gente de Discord que estaba ahí podía participar pero fue para probar a ver cómo salía, si la gente le interesaba. Y ahora se hizo este segundo. Adria eh, organizó todo en todo momento él. Como gustó y como salió todo bien, lo vamos a, vamos a streamear y vamos a ver qué tal sale. Después tenemos a Max. que Max es el bardo de la taberna. Eh, lo pueden ver en los videos ahí de YouTube. Él también nos hace, nos hace música para el canal. Eh, la pueden escuchar por todo el canal, la... El tema que más me gusta es el de la, la intro que tenemos para la aventura. Que de hecho lo tengo como ringtone en el sol Después... Eh, además él juega acá el Frogo. El, el gron guerrero brujo del de grupo. Luciana es... Bueno... Eh, esto ya digamos el equipo ¿no? inicial. Luciana edita videos. Ella hace todos los videos de... Ahora, la producción me está hablando, seguro. Eh, ah, no, perdón, cierto. Antes de, de seguir, Max, además de la música y demás, hoy es el cumpleaños, así que Max, feliz cumpleaños. Si ven por acá, no creo que esté, pero si lo ven en el disco, salúdenlo, o el stream que viene, está de cumpleaños. Ahora sí, Lu es la que edita videos, hace los videos de Lore, la voz de Morita es la de esta. Juega a... A Fro Frogo Vines En la aventura También edita De vez en cuando los videos eh, Semanales, pero principalmente Eso lo hace Bachi Lo que hace Luciana es editar Los guiones míos Y ayuda con la dirección de esos eh, Después, bueno, Bachi eh, Bachi graba Los videos, ayuda en la, en la dirección De los videos y se encarga de todas las redes sociales Todo lo que vean posteado en las redes sociales eh, Lo hace Bachi generalmente Ella hace eh, todo lo que es el trabajo en Photoshop Todo lo que es el trabajo en general De la taberna de rol Igualmente lo, lo lleva a cabo Bachi eh, Es un montón Si ven todas las imágenes nuevas que salen Es todo trabajo de Bachi de hecho él, Ella también se encarga de hacer últimamente los overlays Este que ven ahora eh, si le prestan atención, está se mueve está, está... uy, se me. Quiero la palabra. Bueno, ella, eso también lo hace Bachi. Todas las cosas nuevas que, así que van surgiendo, de... los diferentes overlays que tenemos, los fue editando ella también. Eh, un montón de laburo, la verdad, un montón de laburo. Y eh... bueno, después estoy yo, creo que soy la última persona que trabaja acá pero no haber a nadie. Eh, en cuanto a mi trabajo, yo soy la cara del canal, soy la persona que generalmente lleva a cabo los streams. Yo escribo los guiones de los videos, de, de todo lo que son los juegos de rol, así que yo me encargo de, de principalmente escribir los guiones, de leer los manuales, buscar cosas nuevas, Con información acá de acá, de allá. Trabajo. Eh, estar en cámara, recibir los dinosaurios También, bueno, mi trabajo es Llevar a cabo el stream de Nieblas de Anurem Que se requiere Preparar una aventura, preparar Roll20 Es un poco, es diferente Preparar una aventura para stream que para Que para privado, digamos Así que hay Hay, hay un trabajo ahí de elaboración También suelo estar en el Discord Mucho más que, que, que el resto del grupo Yo estoy ahí y me pueden encontrar Y ¿Qué más? Bueno, todos los streams que son. El de me responde, la taberna, la barra de la taberna. Esas cosas me encargo... ¿No? No me acuerdo. Bueno. Algo más seguro. Pero esto es todo el equipo que hay detrás de la taberna. Como ven, cada uno tiene sus funciones y hay muchas cosas que van apareciendo. Hay... Hay una persona más que no mencioné, pero porque todavía no, no la presentamos oficialmente, pero se, se integró al equipo de la taberna hace poco y estamos trabajando para, para generar una nueva serie de contenido que se va a llevar a cabo esta persona. Va a estar buenísimo, se lo aseguro. Venimos trabajando hace ya un par de meses largos en esto y va a estar genial. Perdón, me re distraje hablando de esto. Gracias. Creo que es la primera vez es que nos preguntaron sobre. <risa> sí, somos un, somos un montón y eso es genial. Y, y sigue creciendo. acá cada tanto, cada tanto llegamos a un momento, digamos, que decimos estaría bueno que el equipo crezca un poco más y cada vez que crezca un poco más. Eh, pero también es, es difícil coordinar las necesidades que tenemos nosotros con las posibilidades que tenemos para la zona y eh, es un trabajo todavía más grande el, el organizar gente. Y bueno... Es realmente lindo este proyecto. Yo estoy seguro que vamos a crecer y vamos a necesitar más gente y tener más contacto con, con otros canales de afuera, con de afuera. Me refiero a afuera como afuera de la puerta de taberna, con el resto del vecindario de los canales de español. Eh. <risa> Así que creo que hasta ahí llega el trabajo. De la Esos son todos los que somos por ahora. Pero la idea es crecer. Espero no haberme olvidado a nadie, realmente espero no haberme olvidado a nadie. <risa> me re perdóneme perdón. Me, me... Espero que no haya otra pregunta también. Veo, veo ahí, eh, feliz compañero Max, grande. Hay una pregunta más. La segunda pregunta que nos tira. Vamos. Los dinosaurios tienen. A ver, a ver, busquemos una pregunta. Ahí está, ¿aún? Eneas. Eneas. <ríe> Algunas pensaron en hacer algo con minis o cosas para usar en presencial, no recuerdo cómo se llama. Originalmente teníamos una idea que era un día en la vida de una mini que iban a hacer tipo videos cortitos, cómicos, sobre una, la, la vida de las miniaturas tipo Toy Story. Pero escribimos dos o tres fueron los dos o tres que tuvimos la idea inicial y después un poco que murió esa idea eh, está ahí en los primeros videos del canal, que nunca volvimos a prestar la atención tal vez si en algún momento nos ponemos eh, se nos ocurre algún otro sketch pero lo cierto es que ahora mismo estamos como o sea, todo, toda la atención de todos está repartida en alguna parte específica del canal así que vamos a volver y en cuanto a presencial, el problema que tenemos con el presencial es que Jugar roll online es muy cómodo, no solo estamos en la casa de cada eh, Para mí es un gran alivio tener todo lo que necesito al alcance de un clic. Y me refiero principalmente al tablero, porque cuando juegas de ID está bueno tener el tablero con las miniaturas y el terreno y demás. Y no lo tengo. <risa> Nunca tuve un montón de miniaturas. Pero roll 20 o cualquier plataforma de rol te la da, entonces ya está, eso soluciona todo. No solo eso, sino que me, me, me da un lugar. Para que yo agarre una imagen copada de internet y se la dé a los jugadores. Y yo no tengo que hacer nada al respecto. Sino descargar esa imagen. Eso en la parte de lo que es el rol. Lo, el otro problema de jugar presencial es la estructura que necesitas para jugar presencial. Necesitas una habitación, necesitas una mesa, necesitas muchas cámaras, varias luces, buenos micrófonos. Y todo eso no lo tenemos. Eh, el, la calidad de audio que conseguimos hasta ahora que nos encanta, porque la, la primera vez era bastante difícil, no la podríamos igualar, estamos ni cerca de igualarla a la hora de hacer algo presencial. ¿no? Me encantaría poder hacer un stream presencial, ¿eh? se los aseguro, el día que lo logre va a ser un sueño realizado para mí. Pero estamos lejos de eso, las cámaras son caras, el equipo, la estructura, todo eso es... Eh... Pero... No es algo que esté fuera de mis metas eh. eso quiero Eventualmente Tal vez van a poder participar van a poder ver un stream eh, digamos, sí. a ver si hay algún <risa> ¿Hay una pregunta más ¿Quién te tira dinosaurios? Y eh, se van turnando A veces no, no hace falta que tiren nada Cuando eh... Siento que es más por frustración que por chiste Porque a veces me, me cuesta eh, Me cuesta Soltarme un poco y hacer el video Y, y las chicas están ahí en cámara Como diciendo, no tenés que decir dos oraciones nomás. Eh, y me trabo En la tercera palabra una y otra Y otra vez, hasta que finalmente sale <risa> eh, Y si, suelo hacer un chiste al respecto Y bueno, ahí vuelvo Y nos relajamos un poco nos siempre, siempre es con, con Nunca es, digamos, herir ni lastimar, es siempre para hacer un chiste y está bueno grabar distendidos. Eso sí, es, es genial. Grabar cuando se está pasando bien y tranquilo está buenísimo. A ver. digamos Estoy viendo mucho chat, está buenísimo. Siempre tirando thrillers de futuros proyectos, nos está matando la ansiedad. Eh... La verdad, que a mí también, porque cuando, cuando estamos trabajando en, en las cosas que queremos mostrar a futuro, yo digo, uy, ya quiero que salga. Soy el primero que, que dice, esto se tiene que realizar, esto tiene que salir mañana. Pero las chicas también, <ríe> eh, eh, gracias por el. Las chicas, como que, que. son las, digamos, las que las que trabajan en el stream. Por ejemplo, cuando había que hacer los overlays de Anu, que toda la música, que bachi nos dijo. Para un toque, dame, dame tiempo para trabajar eh, Ahí dije, ah, claro, sí Yo pongo una cámara y ya está, pero no es solo eso Hay que decorar un poco, queremos que haya una estética Que se mantenga algo y, y por eso Nos estamos tomando el tiempo Y, y aprovechando la experiencia que venimos ganando De previos streams A preparar algo que sabemos que inicialmente Va a gustar a nosotros Así que bueno, ya va a llegar A ver, transcribe una pregunta que hicieron en el Discord. ¿Las murallas qué tan altas pueden ser en pies y cuántos puntos de vida pueden llegar a tener? Uf. Las murallas qué tan altas pueden ser, aprovechando que estamos en un mundo de fantasía, realmente no hay altura <ríe> máxima. Habría que ver, digamos, lo que podrías analizar ahí es la cantidad de riquezas y que tiene el reino como para construir murallas súper altas. Esas, es, esa es realmente la, la parte principal qué tan altas conviene hacerlas para protegerlas también, porque qué sé yo, si tenés 50 metros de muralla y para que para tirar flechas de arriba la persona que tiene que subir 50 metros va a ser bastante molesto. Pero directamente van a tener que vivir allá arriba, va a ser como un barrio aparte, las murallas, la, la, la parte superior de las murallas. Eh, en cuanto a vida y demás, de los edificios tienen resistencia al daño, cuando se supera esa resistencia van a empezar a recibir daño y después se rompen. Eh, lo que recomendaría es que, en el caso de que quieran hacer un asedio o algo por el estilo, no se fijen tanto en la parte numérica, traten de llevarlo más o menos como ustedes consideran que, que puede avanzar la, la pelea mejor. A veces una piedra simplemente puede hacer una abolladura en la muralla, pero la siguiente tal vez pueda romper la primera capa y así. Pero en cuanto a vida y demás, hay que empezar a buscar resistencia de roca y demás, que es bueno, parte más vida del DM. Eh, lo que sí, hace poco vi un pequeño documental sobre asedios y cosas por el estilo Y me pareció algo interesante es que la, la gente a la hora de defender las murallas No era estúpida, no es que dejaban la muralla y nada más Cuando estaban por venir a atacarlos, hacían un pozo inmediatamente abajo de la muralla Entonces cuando las armas de asedio llegaban, se caían al pozo y la muralla de repente era más alta Así que eso es una buena defensa <risa> ¿Te pinta hacer alguna review de otras plataformas tipo Fantasy Ground o Dungeon 20? <risa> La verdad que no sé. Esto, esta es una, un, una pregunta que nos hicieron de vez en cuando. Y no sé por qué... Hay una parte que dice que, como que no, las plataformas no, no, sé, no nos dan nada a nosotros para hacer los videos sobre ellas. Y por otro lado... Como que no encuentro una que del todo me guste y, y que me guste para compartir, ¿no? Porque hay muchas que son, son gratis o tienen sectores gratis, pero no están 100% en español. Que eso es, es parte importante del canal que sea para, para la gente que solo habla español o que no habla inglés. O, o, o digamos que sea de fácil acceso para toda la, esta parte del mundo. Eh, entonces como que va por ahí el, el tema de, de hacer reviews sobre plataformas. Pero si me preguntan sobre alguna, digamos, ahora rol 20 tengo más o menos todo, ar todo armado ahí. Creo que las demás son similares en ese sentido. Eh, pero podemos, podemos verlo seguro. Turicata del Valle. ¿Conoces? ¿Recomendás otras plataformas de rol? Eh, sí, sí, sí, conozco varias. Dungeon 20 tiene eh, una particularidad. Es que podés tener miniaturas en 3D. Y si. Sí, realmente preparadas, te pones miniaturas de terreno 3D y las haces tan grandes o chiquitas como quieras, pueden volar las miniaturas, de hecho, algunas son animadas y una de las cosas que tiene es que está en desarrollo constante y si vos te sumás como Patreon, podés participar de las puestas que tienen para futuras updates de la producción, así que eso está bueno eh... pero anda bien, cada vez le van agregando más cositas, la última vez que la vi no sé en qué estado estaba, pero ahora debe estar... Mucho más completa Fantasy Grounds eh, Está preparada para, para tener una campaña es, A diferencia de Roll20 Es un programa, no corre en el explorador Así que no te consume parte de la computadora eh, Dungeon20 eh, por ese lado es igual También está Astral Que es, es una página creo, no me acuerdo Astral salió hace muy poquito, conozco casi nada De esta aplicación, lo que sí sé es que las Estás eh, la luz dinámica es gratis, o sea que en Roll20 no. Después, ahora está por salir Talespire, que es un programa en Steam que no sé realmente nada. Pero está buenísimo. Eh, lo, las fotos que vi son impresionantes. Está como eh, metido eh, directamente en la cámara en el tablero. Si vos construís la ciudad, te aparece la ciudad toda y hay luces y hay antorchas y todo. Pero es genial, todavía no la probé porque no Y algo similar a esto es eh, Tabletop Simulator Que es un programa que te permite Hacer juegos de mesa en general Y eh, Ahí podés Ponerte todas las fichas, todo el tablero Hacer todo para jugar, jugar lo que quieras DNA, ¿Para cuándo es Tulu? <ríe> eh, no creo que falte mucho para Tulu No se preocupen Tengo ganas de jugar Tulu Digamos, emoción ¿Deje jugar y no dirigir? <risa> claro. Bueno. Ya hay una guerra. Y la parte está en un sector y quiero enfocarme en ellos. ¿Cómo lograr que tenga sentido que no los ataquen mil guachines? ¿Que alguna dinámica te guste algo en especial o algo interesante? Sí. Algo importante de las batallas a gran escala es que... bien, digamos, está la, la, el combate de los ejércitos de estos mil guachines... Cuando te enfocas en los jugadores, la guerra pasa a ser el terreno Y sí, va a haber un montón de cosas alrededor Fuego, gente volando, hechizos Pero ellos van a tratar de hacer una misión dentro de ese terreno Y va a tener que ser rápido Porque generalmente cuando están en el, en, en, encima del combate en esta... Las cosas pasan rápido Así que los jugadores van a tener que tener esta situación Pero no habría razón, digamos, porque... Parte de la guerra es que los ejércitos estén de alguna manera organizados y eh, haciendo, tomando acciones para ganar la posición, ganar el terreno, la ventaja, lo que sea. Si los jugadores que ellos, quieren quemar un puente o, o cerrar una puerta, baja el foco, porque generalmente vos estás enfocándote en la gran guerra. Cerrá el lente y enfocate en los jugadores y las pequeñas cosas que tienen alrededor y haz una aventura ahí. Haz una pequeña misión ahí después vuelve a la gran guerra y así vas variando. Es una gran idea para agregarle dinamismo, porque si solo haces la guerra, se siente como que le falta algo. Pero una vez que te enfocas en los jugadores y subís y bajás, eh, pasa de todo, porque cuando están ahí los jugadores hablando, hay el rolcito. <tose> <tose> Eneas. Capaz una pregunta más para Max. ¿Pero se podría crear listas de YouTube, Spotify, de música original para rol tipo ciudad, terror? A veces es muy complicado dar con una buena. Es una pregunta para Max. <risa> yo, yo la realmente... Eh muy poco, y de hecho me costó decirle a Max que era lo que me gustaba, yo le decía, bueno, yo quiero que la cosa suene así, que tenga esto y que tenga el otro, y, y, y cada palabra que decía, hey, gracias por el shit. Cada, cada palabra que decía Max, la cara de Max decía, ¿qué está, ¿Qué está diciendo? Eh, él se encarga más de esta parte así que cuando, cuando veamos cuando usted él le podemos <risa> esta, esta es de Luciana ¿cuál fue tu proceso para crear los monstruos de la última partida de Nurem? Bueno, debido a que hay una persona que no es parte de la taberna, siendo que no haya spoiler, no lo vamos a hacer. Tal vez el próximo de me responde lo <ríe> Tampa Kuma, dos preguntas. Un familiar, ¿puede dejar a la persona que lo invocó? Ya sea porque lo maltrate o no se lleven bien. Y la segunda, en relación a la campaña de ayer, ¿por qué? <ríe> uh... El hechizo de encontrar familiar no habla específicamente, si no me equivoco, del de trato que tiene. Así que es una, una re relación más de rol lo que está pasando. Eh... Lo que sí hace, lo que sí dice es que vos invocás a el espíritu este y toma la forma de este animalcito chiquitito que va a acompañar a ayudar a sus aventuras mágicas. No necesariamente tiene que ser el mismo No, no, no tiene que ser el, Tal vez es el mismo El mismo, que es el mismo murciélago el, tiene el familiar es un murciélago blanco Y de repente Cada vez que invoca el familiar es un murciélago blanco Pero puede es ser un espíritu diferente Así que imagino que no pasa nada con eso Mientras tanto En, en la parte de que te deje Yo imagino que No <risa> Eh o sea, puede, puede actuar independiente a vos, así que tal vez puede andar por ahí dando vueltas alrededor, pero no veo razón para que se vaya, porque le, como que el hechizo lo invocás y queda un poco atado. En cuanto a lo de ayer, están pidiendo que no haya spoilers, así que me encanta eso, porque hay gente siguiendo la aventura. Muchísimas gracias. Así que no voy a, no voy a poder responder la segunda pregunta.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 Aprendiendo algo nuevo, un documental nuevo, un tipo de serie que no llegue de distenderte un poco de la tarea en la que estás trabado y buscar otra fuente A mí me sirve mucho la parte de los documentales, porque ahora hay documentales de cualquier cosa Entonces de repente estás viendo algo interesante y decís, ah mira podría hacer algo así en el rol Y de repente te ocurre una idea o algún objeto o algún enemigo Así que eh, a veces hay que alejarse un poco de, de la actividad como para, para mejorar en ella Que ese es mi consejo. <risas> Qué grande. Ahí está el, el. Adria, me gusta. Bien ahí 4 Xirea. No sé si te pasó, pero ¿cómo harías para seguir con una partida en la cual es... tienes la mitad de los jugadores entrando y saliendo de tu crónica? Es decir, tengo unos jugadores fijos que están desde el principio, pero el otro número entran y dejan, y esto me desmotiva. Y debe ser... Tengo eh, una pregunta. ¿Cuál? Ah, acá está. Perdón, perdón. Mejor sistema de juego, dados de 20, de 10, de 6... <ríe> eh, no sé. No sé, la verdad que... La parte, el favoritismo del sistema siempre me complicó porque de hecho en un tiempo, en aquel momento era tipo, no necesitas sistema para jugar rol. Oh, y hablaba cosas a la... Eh, pero después incluir los sistemas dentro de la partida me ayudó mucho a identificar, digamos, que ayuda realmente a la historia. Y, y de todas maneras disfruté mucho jugando así y trayendo sistemas. Así que para mí, el, la idea es que el sistema que tenés te va a ayudar a jugar. Y lo que hace la diferencia de sistemas es que son varios muchos juegos diferentes. Entonces, si aprendes un juego nuevo, generalmente vas a tirar dados de otra manera o otro tipo de dados para otras cosas. Y eso siempre ayuda. ¿Qué? En Day de Quinta Edición, el sistema de 20 es una masa. Pero si jugás tú, el sistema de 100 te va a servir mucho. Ahora sí, vamos con 4 sobre la pregunta de.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 Además de juego sucio, conoces otros libros que dan material o análisis de juego de rol, conoces los de los monstruos saben lo que hacen. Ah, ese no lo conozco. Pero sí, hay otro que se llama Lazy Dungeon Master, que creo que hay como tres o cuatro que están buenos. Te dan muchos consejos para resolver situaciones siendo DM eh, en el momento. Y juego sucio, de hecho, tiene una segunda parte. Eh, que también lo recomiendo. Son libros cortitos encima. Sí. Después no recono No conozco otros. Tampoco busqué mucho, eso tengo que admitirlo. Cuando. Busco juegos de rol, cosas libros de rol Tiendo a buscar manuales No, no cosas así Está el, el libro de cocina De D&D, que si bien Hay recetas, también hay algunas Cositas sobre las diferentes razas Y tabernas Otra pregunta de Discord ¿Qué me, qué me gustó? En combate, ¿la intimidación cómo funciona? Y yes. es más, depende del momento, de, del juego, del combate y cómo se estén intercambiando golpes, pero eh, podrías aprovechar. De hecho, un, tal vez cuando los personajes están combatiendo y mataron a dos o tres, o hirieron lo que sea, a dos o tres enemigos, de repente un jugador pega un crítico y le puedes dar una tirada de intimidad gratis a, a alguno de los personajes para demostrar superioridad y tal vez terminar ahí.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 En cuanto a la inspiración, y eh, ahí estoy viendo algo que, que un puso, que empezaba con todo de, el de Genesis, pero después no pudo más. Leer manuales así, de entrada, no, a mí tampoco me sale. Me siento en un manual y yo, prum, lo leo todo, no me sale. Es, es realmente difícil porque los manuales de rol, si bien están llenos de, de inspiración a la hora de tener ideas sobre el juego y tirarte consejos y demás... Son aburridos, digamos, porque estás leyendo reglas, ¿no? Porque, porque te dicen, bueno, este dado más este dado hace esta cosa. Y ¿eh? no es algo interesante. A diferencia de un libro de fantasía que todo lo que lees es juego que le harían al mundo. ¿Qué está pasando? O un cómic que pasas la hoja y de repente hay una imagen entera del superhéroe levantando al enemigo sangrado. Entonces, los manuales tienen imágenes, pero estás leyendo un manual. Entonces es muy difícil leerlo todo de una Yo me, me, me lo voy los guardo de a poco y les leo cada tanto Ahí... ahora, ahora mismo estoy con Over Me, me, me llevas hace un tiempo y de a poco estoy leyendo estoy, Ya estoy llegando a una parte muy interesante del libro Que es la que quiero llegar Pero durante momentos dije Hoy no tengo ganas de leer esto <risa> Hoy no tengo ganas de leer esto El libro está bueno Y... y, y en cuanto a la hoja en blanco, pasa un montón Escribir guiones es re difícil eh, A veces tenés el tema pero no sabés qué querés hacer Entonces Yo lo que, lo que hago es eh, Anotar las ideas Que sé que quiero plasmar Las anoto y las voy dejando abajo Cada vez que menciono alguna idea La borro de la lista de abajo y así voy siguiendo. Pero La hoja en blanco es un problema para todos Es el, el bloqueo de la... A veces hay que buscar inspiración en otro lado, o sea, a veces hay que simplemente empezar a escribir a ver qué sale. Una recomendación que está buena es agarrar un texto y empezar a copiarlo y en algún punto tratar vos de, de seguir por tu cuenta en vez de seguir copiando, eso está bueno. Eneas, ¿leíste alguna subclase, clases compró interesante que te gustaría probar? Yo me hice un druida del Círculo de los Dragones. En aquel momento sí, había leído algo interesante, no me acuerdo cómo era de Hammer. En aquel momento era de Arcanos Desenterrados. Había visto... ¡Ah! Oh, se me recuerda el video. Era un... Era un brujo de algo. Ah. No volvió, pero era un brujo interesante. Era algún patrón así. Que no había visto. Había uno... Vamos a buscarlo, porque eh, estaba interesante. Eh... No me acuerdo de qué se trataba ese Warlock. Ahora me está comiendo la cabeza. Eventualmente va a volver. a. Creo que era como, el patrón era algo de la potestumbre o algo por el estilo. Me pareció súper interesante.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 Ahí para mí ya... Eh, no hay ningún problema. Incluso... En la parte de... Sobre todo de rol... Copiar algo no hay... No es algo que tiene que generarle mal a nadie. Después de todo... No hay ningún problema en hacer algo. A eh, los manuales enteros que salen de aventuras, por ejemplo... La maldición de estrada Hay un montón de gente dijo cuando la maldición de Strad... Ghost of Salmarsh... Eh, Ramnica, lo que sea. Y todos están en, el, en Leyeron el mismo manual...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 En el rol no es tanto problema. Pero si, si queremos entrar en detalles, para mí, cuando vos inspira algo y lo modificás para que sea nuevo, esa, eso cambia todo. A ver. Digamos, estamos dos. Eneas. Los druidas pueden convertirse en bestias con su forma salvaje, pero incluye eso a los que ponen grandes bestias o solo están limitados a lo normal. Si no me equivoco, el, la forma salvaje Vamos a leerla ahora De responder sin información Si <risa> eh, no me equivoco te dice exactamente Digamos eh, Watch it. Te dice exactamente Qué tipo de eh, bestia por Yo creo que podés usar cualquier tipo de bestia Si no me equivoco Siempre y cuando te dé el CR para usarla eh, La tenés que haber visto antes Eso es sumamente importante No, no podés inventar un animal ahí en el camino Algo del estilo Chico bestia eh,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 Eh, es sumamente poderoso. Y creo que tiene poder suficiente para ser un, un patrón de un Warlock. Sin problemas, sin dudarlo. Eh, es una buena idea. Ahora a, hay que ver, digamos, cuál es la negociación que haces con esta gente, ¿no? Digamos, ya. Sí. 4 de ¿Alguna vez has realizado esos test que te dicen qué clase eres? Si lo has hecho, ¿te ha gustado el resultado? Mil gracias por las palabras y mi anterior pregunta. Sí, lo hice varias veces. Me ha salido... Eh, tal que le... <risa> Quieren que haga el test de personalidad. Eh, me ha salido Monje en su momento y Bardo. Esas son, fueron las veces. Que, la, no lo hice muchas veces, pero las veces que le hice fueron. Estuve, estuvo en esa, entre esas dos. Y gustó, me, gustó, me gustó, me gustaron las dos. Cerca, ¿cuáles dirías que son tus mayores inspiraciones en el rol creativamente? Digamos, hay películas que me gustan la manera en la, en la que expresan el personaje Que no tienen realmente nada que ver tal vez con el género de Fantástico Por ejemplo eh, Tarantino en general es un director que me encanta y, y hay una película que tiene que es de es Nueva Que se llama Django Unchained Que el viaje de, de este personaje para convertirse de, de Inicial como esclavo a lo que parece que está excelente la forma en la que está explicado. Detalles que tiene de cómo va aprendiendo, cómo va desarrollando, cómo va cambiando su actitud hacia los demás. Eh, como lleva la historia, es excelente. Después, eh, John Carpenter me parece interesante. Capaz de, de, de, de contarte una historia nueva con, con pequeños detalles. Eso es impresionante. Eh, a, a, son, son principalmente muchos directores No le presto tanto atención a la historia Sino a la forma en la que te expresan la información Por ejemplo no, Hay un director que se llama Fincher Que tal vez los conocen eh, Fincher, no, para Me estoy confundiendo uh, Sí, creo que me estoy confundiendo No, Fincher, sí eh, Que es el director de una serie de Netflix Que se llama Mindhunter Y Tengo sé. Si vos le prestaba atención, es lo que te va enseñando a medida que pasan los cuadros, que pasan las escenas, que pasan los diálogos, es brillante, es, es sumamente interesante cómo él, con, una, con un diálogo, con una discusión, suma tanto a una historia sin tener que explicártelo como, como si tuvieras cuatro años, no es que aparece el personaje explicando exactamente lo que no, ellos están intercambiando información entre, entre ellos y, y es una negociación la charla, es, eso me encanta. Hay, hay muchos otros así también. Es, es, es más el, el, el análisis del cine que otra cosa. Por ejemplo, eh, los hermanos Cohen tienen un repertorio enorme y bastante para prestarles atención. Por ejemplo, No Country for All Men tiene un... Ya no, es algo fantástico. Si vos le prestás atención a cómo, cómo es ese, ese sujeto y cómo avanza y, y lo horrible que es. Es impresionante cómo está construido. Es mucho más películas y, y directores de que, que otra cosa. Bueno, ¿qué es lo primero que pensás cuando querés establecer un tono específico para un one shot. Bien. Quiero.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 Ah, está el alineamiento <risa> A ver Son 15 preguntas Es bastante largo ¿eh? uh. Voy a tener en cuenta Voy a, voy a responder otras preguntas <risa> eh. Velascus Pero era un Lich que ascendió a la semidivinidad ¿no? Sí, pero es el ejemplo De que un monstruo puede ser un patrón Cualquier otro que, haya, que haga el mismo camino Debería poder ir lo mismo o sea, patrón, digamos, consiguió ser este semidioso. Y si concede, eh, si concede favores a los clérigos, debería poder tranquilamente concederle pisos a eh, Warlock. ¿Empezaron a ver a links? La verdad que no. Eh, me cuesta mucho seguir cualquier otro canal. Lo que hago es ver pedacitos de los streams, me sumo y saludo cuando... puedo complicado. que ahí llegué al final. Bueno. Cuando pensás en NPC importantes, le armás la hoja como si fueran personajes o distintos. Solo armo la hoja de los, de los NPCs cuando considero que van, a, que van a ser parte de algún combate. Si no, si no, no. Por ejemplo, en, en Arun en Arum pasó muchas veces. No, no creé la hoja de ninguno hasta que realmente supe que van a estar en el combate. Lo que sí tengo son unas pequeñas fichas donde hay una... Breve descripción de quiénes son Cómo llegaron hasta acá Cuál es su actitud hacia diferentes cosas y eh, Tal vez algún secreto que tienen Tal vez algo que, que esconden Algún objeto mágico que tienen Pero no Geneas ¿Cómo prepararías una conspiración en, en una historia? Tipo un plan para destruir el reino <risa> Estos son el tipo de De, de conflictos políticos que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 Momento, digamos, que, que le están viendo cómo coronan al rey, que ellos querían, que ellos ayudaron, todo eso. Vean cómo el rey se pone la corona y después se vuelve el, el monstruo de la conspiración que nadie se esperaba. Esa. Eh, es una sorpresa más, más grata. <risa> Pero lo importante es de eso, de que, que veas el momento de la revelación. ¿Cuándo va a pasar y cuándo no? Eh,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 el manual empieza a hablar del Colat, que es una conspiración dentro del imperio. Y te explican exactamente cómo, cómo orquestan situaciones para que pase algo interesante. O pase algo que los beneficie a ellos. Y vas ganando información sobre esta conspiración. Te lo súper recomiendo si quieren, si quieren tipo, a, a organizar conspiración. Gran libro. Los, los manuales viejos de cinco anillos son todos excelentes. Eh, son... Genial, sobre todo este que tiene este pequeño detalle Digamos, de que te empieza a hablar del comercio Cuánto sale comprar una Por ti en casa Y de repente a seguir leyendo y estás Aprendiendo a, a organizar Un asesinato con diferentes entidades Y, y cosas por eso. Muy muy bueno sí. 4 de XY ¿Qué tan viable consideras meter un aspecto de nuestra realidad Al mundo de ID? Esto porque en una mesa vi que el paladín le metió la religión cristiana al juego y fue como que raro. Suena raro, sí. Eh, suena, suena bastante raro. Eh, habría que ver, ¿no? No creo que... Pues, por ejemplo, el tema de la religión sí es algo digamos, que influye un montón, digamos. Que estás influyendo al dios, los dominios que tiene, eh, la religión y el culto de, de las personas. Pero tal vez algo un poco más simple, digamos, como qué sé yo, democracia... Eh, hay un lugar Que en vez de tener un rey o un reino Elige a su soberano de voto. Todos votan Suena algo interesante Para que los jugadores se encuentren de la nada Y se discuta al respecto Poner, poner eh, algo así Tan grande como la religión puede, puede considerarse Difícil de manejar, pero lo cierto es que también el sistema El manual, los manuales te dicen que Podés modificar el, el panteón de dioses Tener un solo dios, tener dos Tener tres Uh, yo creo que lo veo viable Depende, digamos, que sea lo que vas a hacer. Si vas a meter el tema de la, de la cristiandad, tal vez vas a tener que Modificar varias cosas en el juego, en el mundo Como para que no se sienta Raro de esta manera, ¿no? Eh, además, tal vez porque eh, es, es muy común que haya personajes que son en, Que estén en contra De la religión activamente, ¿no? Enojados contra Y, y tener un personaje así Tal vez los comentarios de este personaje se salgan de contexto. En la, en la mesa puede haber alguien que promueva esta, esta religión y, y se siente un poco atacado y sea una situación extraña. Creo que se puede evitar simplemente. pues <risa> uh... well. ¿viste las nuevas razas de arcanos desenterrados como... Fana de Faewell me encantaron vi, vi que están armando hadas Para jugar y me encantó sí, no, no vi nada más Pero dije, genial Ya quiero que salga ese manual Ya quería que salga explicación sobre el Faewell Y sobre el Shadowfell Porque creo que es el momento Y no leí mucho al respecto, leí que son chiquititas Que tienen un par de cositas ahí Pero nada fuera de lo normal De una raza, creo que tienen algún Si sí, de nato Y creo que es eh, Fairy Fire de hecho pero no leí mucho más, me encanta. Kun, ¿cuál fue para vos el mejor villano que creaste en tus partidas y por qué? Ah, <ríe> uh, wow. Bueno, de Anure no puedo decir nada al respecto porque está en desarrollo. De la partida anterior hubo... Eh, hubo varios. Pero creo que uno de los más... De, de, todavía los más odiados, ¿no? El grupo es Saranoth, que era un... Un íncubo que empezó siendo el patrón de, del personaje de Luciana y... Después se volvió parte importante de la aventura. Creo que lo, lo más remarcable que hizo fue que... Él, en todo momento... O sea, cada, cada situación que tenía, él ganaba. Eh, o sea, no es que él ganaba, sino que los jugadores no podían vencerlo. No es que se enfrentaron tampoco, no pelearon, pero... Siempre él quedaba mejor parado, siempre estaba en una posición de ventaja en contra de... Siempre les costaba a ellos atacarlo o, o tomar acciones en contra de... Él. Eh, y es el día de... O sea, llegó el final de la aventura y en ningún momento pudieron tomar represalias contra esta persona. Y en todo momento esta persona eh, conseguía cosas, diminutas, pequeñas, migajas si querés, pero estaba ahí y siempre con una sonrisa y, y actitud de de los demás. Que era lo que le molestaba a los jugadores era un poquito de agua No pasa nada ah, Sigamos, sigamos Necesitamos un resumen de esa campaña Sí, eh, lo hablamos varias veces Y creo que lo vamos a tener que hacer porque, porque hacemos muchas referencias a esto Así que algo vamos a hacer, no se preocupen Las mejores conspiraciones, este Ale Zamora. Las mejores conspiraciones son las que todos saben, pero nadie cree. Onda alienígena. Eh, Esa está buena. Sí. Eneas. ¿Podrías repetirme el nombre de ese manual de conspiraciones? No llegué a notarlo. sí. Déjame lo escribo en el chat. De nuevo, este manual no es de DD, es simplemente de Leyenda de los 5 Anillos, así que van a encontrar mucha, mucha información. Mucha información del juego en sí. Pero. Si, si le prestan atención a la parte de las compilaciones, es muy muy buena. Lo pueden aplicar en cualquier juego. Ya está. ahí ve que respondieron. Gracias. Sigamos, <risa> sigamos, sigamos. Veo que hay cosas muy copadas Están ahí recharlando. Eneas. ¿Recuerdas tu primer personaje de cómo murió? Si lo respondiste de otra ocasión, me disculpo. No hay problema. Recuerdo mi primer personaje era un druida, no, no murió porque como que empecé a jugar dejé un tiempo y después cuando volví me dijeron que me haga un guerrero, así que no sé qué le pasó a otro. <ríe> nunca, eso sí, creo que me contaron pero no me acuerdo uh... bien ya está el final, ya tenemos tiempo así que Ahora, ahora quiero charlar un poco sobre un juego Que es el que estoy leyendo Que es Over the Edge Que me está encantando Lo, lo, lo, quiero, lo quiero Lo quiero promocionar un poco Porque es un gran, gran juego El, el sistema de dados es súper simple Como, como todos estos, estos pequeños juegos Sistemas nuevos eh, usan Pocos de 6 Este usa 2 eh, eh, Y... En realidad usa entre 2 y 4 dados Esa es una buena manera de resumir. No, no tiene tanta implicancia El sistema como el mundo Del juego, y eso es algo que estoy notando También un montón, como que Hay muchos juegos que se Identifican por el mundo en el que están Están basados Eso está genial eh, Para poder contar la historia Cualquier historia dentro de ese mundo ¿no? en, en ese contexto Y Uy, perdón, me saltó una pregunta. ¿Me saltó una pregunta? No. ¿A las hadas? Creo que la respondo. <risa> bueno, perdón. A ver, ¿cuál es la pregunta? Repetila, por favor, Paul. Pues. Mientras tanto voy a responder otra eh, de área. Continuando con la idea de los personajes muertos, ¿cuál fue el personaje que más te dolió haber matado? Personajes no. Eh... Siempre se siente raro matar a un personaje cuando, cuando murió el personaje de Luciana Yo no lo maté, digamos, fue una decisión de ella eh, No sabía ella que iba a, a llegar a ese extremo Pero bueno Yo no, no, no fui el que tiró el dado ni siquiera Pero eh, A veces duele, duele matar más NPC porque Son los que juego yo <ríe> ¿no? Son los que Son los que yo les pongo tiempo y dedicación Comparto con ellos eh, Y sí, a, a, a, hay momentos... Encima, como los, son los personajes que yo juego Y si les tomo cariño eh, Los mato y me digo, uy, qué pena Ya no puedo jugar a este personaje Uy, no sé <risa> Uy, ya no está <risa> eh, Y me duele más así eh, Me duele No es, digamos, algo que moleste para nada, pero... Digo, a veces extraño a alguno de. Uh, digamos, digamos. Los 4 de M que no La parte más, más comprometida de, de matar a un personaje es compartir ahí con esa persona porque. Con el grupo que estamos ahora, yo comparto mucho tiempo y comparto una gran parte de mi vida con ellos, no solo el canal, digamos, sino que antes los conocía de otros ámbitos y antes de control, otras cosas. Y, y, y, y yo siempre lo identifico con no ir a romperle el juguete en la cara. Se siente feo. Yo sé que, digamos, hay parte de la culpa de su lado por haber puesto el personaje en esa posición, pero por otro lado, también parte es mía por. pasado siempre. Sí? Al final del día lo que importa es la historia Y si el personaje Está en la situación de morir y muere Para <risa> ser uh, digamos. Goon, ¿cuál es para vos el mejor monstruo Para tirarles al principio de la partida Sin contar goblins? Están muy quemados Hay un montón de, de bichos chiquititos Que me encantan que Me encantan eh. um, hay unos que no sé si los encontré en quinta edición todavía, pero en 3.5 eran como unos de, de diablitos de espinas que atacaban con garras y tiraban espinas. No hacían no nada más, eso era todo el combate que tenían, pero parecieron súper divertidos para usar. Eh, otros que, que son interesantes son eh, los espectros o sombras, que si bien son un poco más poderosos, lo interesante de estos monstruos es que... Que la, a que la pelea sea de otro estilo generalmente todos los monstruos son iguales lo tenés de frente y va a tomar sus acciones yo voy a tomar mis acciones pero los monstruos que son medio fantasmales de este lado tenés que vos ponerte en una posición específica como jugador para poder combatirlos ¿sí? no tenés que irte o sufrir todas las consecuencias que te van a pasar eso me gusta mucho eh, y bueno uno que es muy muy fácil es, es una mano zombie que se mueve y te ataca Solo por el, el, el... Solo porque es una mano, digamos. ¿no? <ríe> Así que me gusta a mí. Eh... A ver, a ver. Vaquero, es eh, ahí hey, vaquero. ¿Alguna vez has planeado la muerte de un NPC y que ocurra de forma completamente narrativa? Como por ejemplo que están haciendo algo y le disparan y muere sin tirar nada. Sí. Sí, son de NPC, no. Lo único que aplico a la hora de, de matar a un NPC es el contexto. Si el contexto lo amerita, si el contexto lo llevas si vale la pena, eh, vale, NPC. Se murió. Explico a los chicos cómo se muere. De hecho, maté NPCs eh, fuera de cámara, que eh, eran amigos de los... Y, y fuera de cámara me refiero a que ninguno de ellos vio cuando murió ni cómo. así tiradas en PC, sin problema, es más fácil bueno, pensaron traducir cosas que no están en español no para publicar, pero capaz vídeos compartiendo cosas que, no están, que solo están en inglés sí hemos pensado, de hecho también pensamos ponerle subtítulos en inglés a nuestros vídeos muchos muchos vídeos tienen subtítulos sobre todo los primeros en los que más me costaba hablar eh, pero lo cierto es que es realmente difícil hacer traducciones en fieles a lo que el autor original quiso decir y no está en nuestros en, en, no tenemos el tiempo ni la experiencia para, para lograrlo Y el tiempo que nos refiere no solo es el trabajo de traducir Sino es aprender a traducir y tomarnos todo el tiempo que requiere realmente Es, es algo bastante complejo Por eso espero digamos, que lo hagan lo, los creadores de los manuales mismos Que eventualmente hagan ediciones eh, en otros idiomas eh, Que hay mucha gente que juega un montón de juegos de rol Que solo están en algún idioma, idioma, idioma en particular Vaquero. ¿Alguna vez te veremos con ropa casual? <risas> ¿Has salido de eventos de rol? ¿Vas con la túnica o ropa casual? Voy con la túnica. A los eventos que voy, voy con la túnica. Eh, pues sí, sospecho que eventualmente voy a estar sin túnica en cámara. <risas> lo vamos a intentar estirar lo más que podamos también. Ah, sigamos. ¿Tenías? Eh, ¿Te animarías a crear una clase propia como la clase de los chicos de Piedra bruja. Ay, no, no, y la clase de ellos. Sí. Yo sospecho que sí, que sería... Ser, es un ejercicio interesante, lo he hecho en el pasado Con unos monjes en 3.5 que eran tipo elementales O algo por lo que estaba divertido Le Había creado un lore y todo, y la forma en la que combatía um, Pero sospecho que sí Ahora estoy estoy como medio despegado de la parte creativa de D&D de Estoy agarrando muchas cosas que ya están y modificándolas a mi gusto Pero sí, sí, sí, sí, me, me veo creando una Todavía no sé de qué se va a tratar, debería sentarme. Pero ya, ya vamos allá. Vaquero, ¿harán algún bio, un video del bioma del inframundo? Los terrenos de de están. Eh, esto, esto es otra cosa, en, en la parte de los terrenos, nos piden, digamos, de diferentes terrenos que todavía no cubrimos. Y queremos llegar. Pero algunos son muy similares a otros. Por ejemplo, el el de la sabana, es muy similar a la llanura. Muy similar. Entonces, para eso todavía falta un poco más porque queremos realmente conseguir un poco más de información al respecto para que no sea exactamente el mismo O muy muy similar. Y en el caso del de inframundo es muy similar al de los subterráneos. Así que eh, está, está esa parte. No, que, que, que no diga inframundo no quiere decir que no pueda sacar información del subterráneo. La idea es que tratamos de cubrir bien toda esa parte. Digamos. Digamos, sí. Eneas, muerte más absurda de personaje o NPC que recuerdes. O oh, sí, ahora la que me viene a la cabeza es un personaje mío. Era un monje elfo que solo quería ser rápido Y la forma más rápida que consiguió de transportarse Era siendo disparado Por una catapulta Y se estrelló contra su enemigo y murieron los dos No sé si los dos Sé que murió mi personaje pero, pero esa fue su última acción uh. Cerca ¿Planean cosas con los jugadores? ¿Arcos de personajes o de aventuras? Sí eh, generalmente les, les, les pregunto yo qué, qué es lo que quieren hacer, qué les gustaría y, o, o esperan y en base a eso digamos yo voy ajustando obviamente nunca les digo que sí o que no o, o debería hacer esto así o no pero siempre tengo presente qué es lo que esperan mis jugadores de, de la altura, qué es lo que les gustaría sacar de, de ella y, y tratar de aplicarlo de alguna manera a lo que está pasando por ejemplo, en Anurem, hasta que Max y Luciana no, dijeron que querían ser grunks, no iba a haber grunks. Y de repente ahora son una parte súper importante del mundo, pero porque ellos querían. Entonces como toda esa parte de planeación estuvo eh, está genial. Y es algo que se mantiene, de hecho. Vaquero. Yo dirijo una historia en un inframundo y las razas son Tifling, Cobals, Drows y Orcos. ¿Me recomendarías alguna otra? Duvergars. No te olvides de los Duvergars. Son geniales los Eneas, <risa> <risa> ¿Cuántos gestos necesito para canjear un sneak peek del rostro de Lion sin capucha? <risa> no sé. Eh, Bachi. De, es otro trabajo de Bachi la que se encarga de, de organizar esa parte. Vaquero. ¿Cuál es tu día favorito para rolear y por qué? El, el día que me encanta rolear, si, si es que... Que es el, el día el día y horario que jugaba cuando joven Era domingo entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche Porque eh, como llegaba el final de la semana Y el otro día empezábamos todo el ciclo de nuevo de, de la, a hacer cosas El domingo como que se terminaba la semana genial Nos íbamos a casa pensando en lo que pasó en la aventura O cosas que podían suceder O yo me iba con ideas para preparar la que sigue Me encantaba, esa hora me encantaba a las 3 de la tarde, después de almorzar, el sol está ahí arriba, estamos jugando tranquilos, es buenísimo. Así ah, sí, domingo tipo 3 de la tarde arrancamos, hasta las 8 o 9, ahí respondí las dos preguntas. 4 de Exilia. ¿Qué tan literal se debe tomar las palabras en rol? Porque cuando jugué de ID, todo era tomado en serio y no podía salir en el personaje. y Esto como que al ser tan estricto, genera cierto estrés.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 Ah, cambio de hora, claro. Me acuerdo de cambio. Ah. Vaquero. ¿Qué tan común es que algunos jugadores sepan más cosas que otros? ¿Cómo lo llevas? Es súper común. Hay gente un poco más aplicada o con más tiempo para aplicarse también. Eh, para mí es mejor. Mientras más gente sepa, sobre todo de las reglas del juego, es más fácil organizar la aventura porque... Podés depender de esas personas para explicarle el resto mientras vos te ocupás. de explicarle a, un, a una tercera persona... O llevar adelante la aventura. Para mí es, es simplemente mejor. Ayuda a que el conocimiento se esparza más rápido. Vaquero. ¿Me darés algún consejo para dirigir en el inframundo? Uf. Eh. Si, si vi que vas a usar Drows, Es importante eh, conocer la, la raza. ¿no? Si, si vos vas a modificar un poco la actitud de los Drowz en general. Y, y cómo viven. Es importante que lo sepas Si no, si pensás usar los draw tal cual Que sepas más o menos el, la jerarquía social que tiene Porque está bastante, bastante fija Y está muy interesante Vaquero Estoy empezando a usar Wonderdraft y quiero ver los directos Pero no sé si son más de creación de mundo O también enseñar a usar la aplicación <risa> Creo que los de los de Wonderdraft Eran tipo los streams stream de Saba flojera Que hacíamos así y los tiramos para eh, no sé si quedaron registrados. Ah, eh, ¿no? ok. Ahí vi que cambiaron a la eh, Que eran sábados de flojera. No. Generalmente me pongo a hablar en cosas de que están pasando ahí. Hago un mapita. un tiempo que no lo hago, de hecho. No, no le dedico. Eh, no le dedicaba tiempo a cómo es la, la aplicación en. Pero pero puede ser, pueden volver esos streams Eso seguro, hay que ver Este, este sábado igual está Luciana digamos sí Vaquero pregunta ¿Tienes pensado otro, otro crossover pronto? Ah, por las cosas eh, por, La verdad es que La forma que tenemos nosotros de invitar a otros canales A, a compartir Con la taberna de roles Es con Con podcast porque es más fácil organizarlo y, y no requiere tanto... Eh, como somos un canal más de consejos que de, de gameplay, está bueno. Pero... Eh, va a haber... Ha, ha habido otras invitaciones. Puedo dedicarle mucho más espacio a esto. <risa> ¿El one-shot de la llamada de Tulu se va a hacer? Eso, eso está en el, en el calendario de la taberna. Todavía no sabemos cuándo. Digamos. Pero va a ser un one shot. Así que ahí me van a poder ver dirigir. vaquero. <risa> ah, ahí están estas preguntas con números que me complican. Vaquero. Si eres monje y tienes más en sabiduría. Y más 5 en destreza. Tienes 20 de armadura. Ahora si eres también mago. La hoja y tienes más 5 en inteligencia. Tienes más 25. Tienes 25 de armadura. Porque. Okay. No hay una pregunta ahí. Pero te creo todos esos números. <risa> ah. Paquero, sí. otra pregunta ¿Llegaron los 800 usuarios en Discord? ¿Celebrarás? La verdad es que lo vi hoy y me encantó Pero bueno, justo estaba trabajando en medio de Un caos laboral y está buenísimo Es muy lindo eh, Que haya mucha gente en el Discord Yo, eh, cada vez que pasa algo bueno En el Discord me, me pongo muy contento y se lo cuento a las chicas A ver, a ver 4 de... XY, esta pregunta <ríe> Terrible pregunta, con tu tiempo jugando y narrando ¿No se te ocurrió crear tu propio juego de rol? Sí, muchas, muchas veces Lo he intentado eh, En repetidas ocasiones Y la, la, lo que sucedía Era que, en aquel momento Sobre todo, la, la, las veces que más pilas Le metí, eh, joven Estaba haciendo una versión Mala de 3.5 Era como, estoy <ríe> haciendo Dungeons and Dragons 3.5 Pero peor Al final, digamos, de mucho tiempo eh, Después más, más de grande, de hecho hace unos años Intenté hacer un pequeño sistema Que le considero le, le debo, le debo considerar al león de hace un par de años Que tuvo buenas ideas, eran buenas las intenciones Pero dejé el proyecto porque Tenía que decidir, digamos, a, a, qué, poder, a qué Tenía que dedicarle mi tiempo eh, Y la taberna está ganando Todo, Es así que De todas maneras hay un plan De cambiar los streams de world building Por creando un juego de rol Que le tengo mucho, mucho miedo <risa> Eh, eh, porque Todavía no sé cómo se hace No tengo Grande experiencia en esto Pero bueno <risa> Una aspiciada con la taberna mía. Sí, estaría genial De hecho estaría genial lo, lo, lo más cerca que tenemos De compartir algo así Son la taberna responde O a responde, eh, respondiendo a Nurem Que va a ser dentro de poco Dentro de poco vamos a tener Un stream de Nosotros cuatro acá Charlando sobre la aventura Hasta ahora Vaquer, otra pregunta. ¿Para qué se usará el mundo que están creando los building? Originalmente era para, para mover, era como, eh, como herramienta para explicar el worldbuilding, el desarrollo que estamos haciendo. Porque ponerme a hablar de worldbuilding sin ir creándolo, y sin mostrarlo, se me hacía poco. Y, y no, siento que realmente necesitábamos digamos, poner ejemplos. Pero ahora que ya está más o menos creado... Voy a armar el documento cuando terminemos los streams y lo vamos a. <ríe> vaquero, otra pregunta. ¿Nos puedes dar una pista del siguiente invitado para la barra? No. No, esto es una cuestión de producción. Ya me dijo que no, que no lo puedo decir hoy, pero va a estar dentro de poco. Vamos a llenar todo. <ríe> otra pregunta de Vaquero: ¿El proyecto super secreto estará antes de Navidad? Digamos que sí. El proyecto de super secreto es algo bastante grande que. Esperamos que suceda, pero bueno Depende de muchas cosas Hay que darle tiempo <risa> Así vamos Goon sí. Bo ¿Podrían hacer la mejor estilo crítica del rol y invitar gente Para un par de partidas? Sí, estaría bueno que Quiero que sea así Por otro lado, digamos, la, la parte De nuevo, la agenda de, de, de todos es bastante complicada digamos.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 Eneas, uh, qué tenemos que canjear para parecer como un NPC de fondo en una taberna Si no me equivoco, está en, en, en el stream de Nurem Van a tener habilitado el, el canje para, para ponerle nombre a un NPC Ah, creo que alguien lo hizo ¿De sí, ahora Lo debo buscar mejor eh, Vaquero, otra pregunta Si creas un sistema, ¿qué dado sería el principal? Siempre que tuve esta, esta idea, el dado principal era un T12 Por una cuestión de que se usa muy poco por otro lado entiendo la razón por la cual se usa muy poco digamos. No, más allá de que no haya Un sistema principal que lo use eh, Es más fácil para una persona hacer, Tener dados de seis caras Que de cualquier otro tipo de dados Porque los dados de 6 caras son más comunes Y se usan en otros lados Entonces si haces un sistema Para dados de 6 caras cualquiera va a poder jugarlo instantáneamente Pero bueno El de 12 es medio, está medio olvidado <risa> Sí, vaquero ¿Conocés juegos de rol latinoamericanos? ¿Me recomiendas alguno? No, vi alguno, vi uno que estaba hecho en Argentina No, no, no lo pude leer, pero quería hacerlo Vaquero, volviendo a los zombies ¿Me dirías consejos para crear zombies más originales y menos monótonos Pero sin perder la seriedad de una partida? Ah, claro, esto, esto hace referencia a tipo, los zombies de, de los videojuegos Los que corren, los que trepan Los que tienen lengua larga y te atrapan de lejos La bruja de, de Ford. Lo copado de las historias de zombies son la, la parte de las personas, ¿no? Los, los, y son como, bueno, están ahí Hay una película que salió hace un tiempo Que se llama Train To Busan que, que, que es una película coreana Sobre zombies, que está excelente Y los zombies de esos son bastante simplones Pero toda la historia de la película es buenísima En cuanto a la parte de los monstruosos No, no sé, nunca, nunca le presté atención a esa parte de los monstruosos Fue for Dead mucho tiempo estaba re divertido la bruja era un complicado, el tanque estaba difícil Pero creo que Las historias de zombies Se, se nutren mucho más con zombies simples Que con, con super, super complejos Así que por ahí te va a servir más eso Uy, estoy re perdido, ¿dónde estamos? Has usado paquero, obvio ¿Has usado a zombies en día en día al usarlos? ¿Cómo trata su infección? La... El, el tema en D&D y la zombificación, si se quiere, es que está como medio reducida la necromancia. Y hay zombies solo si el negromante quiere que haya, los levanta No los usé nunca así como la infección que se conoce en la historia más moderna Pero suena divertido para ser <risa> <risa> ah, Eneas. Casi puedo ver los agujeros en la capa. <risa> la escena de preguntas. Eh... Vaquero, otra. Hablando de infecciones como la licantropía. La licantropía eh, de vaquero. Está... La licantropía la trato como Como está en el libro. Me gusta cómo es. Eh, que tienen que hacer las tiradas para resistirlas. Y si fallan, se, ya se hacen licantropos. Eh, la que más me gustó, la que más me gustó de todas las licantropías es la del hombre oso. Suena súper divertida, además es un bicho gigante para que sean los jugadores, tipo un hacha enorme y un montón de fuerza. Eh, y me acuerdo que una vez un jugador se fue a transformar, hizo la tirada para resistir la, la transformación, sacó un 1 y se, se dijo, uy, no, fallé. Le digo, bueno, mira, fallaste, pero lo que eh, tu fallo fue no resistir la licantropía. Entonces, digamos, vas a pasar a ser un hombre oso y se quedó recopado de hecho eh, se separó tres días de los personajes para estar en un bosque siendo un oso y tipo comiendo bichos bailando en un charco tipo vivió la vida de un oso normal durante tres días así eh, la pasó bien y también lo tengo como una que es una maldición para que sea fácil de fácil tratamiento si alguien no quiere hacerlo parece válido Digamos, bueno, ¿cómo tomaría si un personaje quiere tener licantropía? ¿Hay material de eso? ¿Se vale? En cuando la usé en aquel momento estaba en 3.5, pero ahora está. Y, y si alguien lo quiere hacer vamos a ver qué sale, ¿no? Cuando un, cuando un jugador te viene con una idea loca, una idea nueva, una idea extraña, lo, lo, lo mejor que puedes hacer es decirle: Sí, vamos a ver qué pasa. Y ver cómo cambia la historia en base a eso. Eh, están las reglas de licantropía. No me acuerdo cómo son ahora en DD3. Quinta, pero en 3.5 eran bastante. Lo que sí sigue siendo una maldición. Eso seguro. Vaquero, volviendo al infierno, ¿cómo tratarías el daño por fuego? ¿Sería fuego super caliente o todos lo resisten y es re inútil? <risa> De vaquero. Cuando cuando están en, en terrenos extremos, como puede ser algo sumamente frío, algo sumamente caliente o incluso en lugar ácido, puedes simplemente hacer daño de terreno por turno, eh, puede ser de 8 por turno, un de 8 cada 10 o 2 minutos que estén al descubierto es una buena idea para que los personajes se apuren y dejen de, se quedan charlando y empiezan a recibir daño van a cambiar rápidamente la actitud y van a buscar refugio, van a buscar una razón de esto van a buscar una manera de no recibir más daño, pero lo vas modificando vos puede hacer que sea por turno o cada X determinada cantidad de tiempo A ver si A ver, ¿ dónde estamos? Estoy buscando preguntas, ¿Cómo crearás un vaquero en Idea? Un personaje te pide que caballo en la montura al inicio pidiendo ser parte del equipo inicial. ¿Algo se lo permitiría? Si le dejarías reesquinear la valleta pistola. Sabes <risa> que algo de los vaqueros que creo que están más relacionados con las vacas que con los caballos, porque está en el nombre, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene una granja eh, o de alguna manera está relacionado. Pero bueno, también están los vaqueros del, del oeste. Ahí está la, eh, creo que está la, la subclase o si no debe estar el, el arcano desenterrado de, del pistolero eh, y están las armas de fuego. Así que si, si alguien lo quiere hacer, simplemente que, tenés que modificar un poco el mundo. Bueno, de repente hay pólvora, hay armas de fuego. ¿no? Que haya pólvora no significa que haya pistolas, ¿no? Porque originalmente era un poco más difícil darla. Pistolas requieren un poco más de esa. Pero bueno, hay. y Tal vez encuentre un enemigo que también lo sea. <risa> a ver, a ver. Digamos si... ¿Para cuándo es al azar en el stream? <risa> Grande, Andy Diretino, ¿cómo anda? Uh, digamos, nos vemos en EAS Estamos, Estoy buscando preguntas, ¿eh? Vaquero, la pregunta ¿La gata siempre se pone ahí o es solo para los streams? Le, le, le movemos el castillo para donde queremos Pero ahora está dormida Ahora 4 <risa> eh, de X ¿Alguna vez has ganado como narrador? Es decir, a pesar de poner todo un escenario en bandeja de plata a tus jugadores, ellos han pifiado de tal manera que no has podido salvarlos metidos a la pata. un montón de veces. Montón, montón de veces. Pero pero bueno, eh, es parte de una historia, es parte de una aventura, es parte de la vida en general, ah, perder. Porque okay. a veces las cosas te salen mal, a veces las cosas te salen terribles, a veces te salen casi bien. Y es importante que suceda eso, ¿no? No es, no es un momento despreciable para nada. Los jugadores van a... Sí, se van a sentir mal un rato por haber fallado de alguna manera. Pero también puede que alguno diga... Yo no quiero pasar más por esto. La próxima tenemos que ser mejores. Y que se inspire un poco más en actuar de otra manera. Un poco divertida. Un poco más rara. Un poco más agresiva. Eso también Pero eh, en cuanto a lo de ganar... Las veces que... Las veces que me y que ganaba como narrador fueron las veces que digamos, veía la cara de mis jugadores y, y llena de, de, de diversión y de, de felicidad o de cualquier otro sentimiento. Las veces que, que me iba a mi casa y estaba totalmente satisfecho con la sesión de hoy, sumamente feliz de haberlo hecho, sentía que estaba ganando. Vaquero, ¿podrías hacer un video hablando de tus home Homebrew? Si, y si las recomiendas, he visto... Algunas de gente ingresa, pero ninguna en español. Ah, es buena idea. Creo que algo... Lo habíamos, lo habíamos mencionado en algún momento, pero suena bien. Lo vamos a anotar. A ver, ahí la producción me está diciendo... Uy, son las 11. Vaquero, ¿cómo roleas el daño divino y el daño anecdótico El daño... Necrótico principalmente es, es un poco más fácil porque la idea es como que te sacan la vida, puedes tomarlo como que, eh, que te extinguen las ganas o te sentís eh, que, que, que se te va, se te alejas del cuerpo eh. Y mm, podés hacerlo por ese lado, también digamos la, las cicatrices que deja deberían ser eh, manchas oscuras, tal vez un poco relacionadas con la poderes y en cuanto al daño de vino está muy relacionado con el la, la, daño de fuego, ¿no? Porque las, las criaturas que más debilidad tienen estas cosas tienden a ser o calcinadas, desintegradas, quemadas. Así que suena bien. Eh, para el resto debería ser algo similar. Vaquero. ¿Cuál es la diferencia entre daño de trueno y de rayo? En serio, ¿cuál es necesito ayuda El daño de rayo es daño eléctrico y el daño de trueno es daño sónico. Esa es la única diferencia que hay. Eh, la principal que tiene. <risa> A ver. Digamos. Ale Zamora. ¿Por qué la túnica púrpura? Bien. Creo que nunca me hicieron esta pregunta. Me hablaron de la túnica, pero nunca. Eh, en el momento que decidimos hacer las túnicas con mi grupo de amigos, yo quería que... Hey, bu, Capitán Mardon, así, gracias. Eh... Ahí está, habló de la producción. Ah, eh, siempre relacioné el color púrpura, el color violeta o de alguna manera con el color de la magia. Para mí siempre fue el color este de la fantasía mágico. Yo elegí este color por y, eso. Eh, y es esa es la razón por la cual es mi color favorito. Digamos, digamos, Nacho Galor. ¿Pistolas que usan cristales mágicos como munición? Suena bien, ¿eh? eh puede ser, el problema va a ser encontrar la munición, pero eh, puede ser. Si no quieres usar eh, pólvora, por ejemplo. Suena, suena una, buena, una buena alternativa. Parece que me está diciendo la producción que ya tiraron las advertencias que... eh, Para responder para poder... voy, a ver, voy a ver alguna más a ver... No hay más preguntas ¿Qué pasa acá? <ríe> Ahí estoy viendo que están preguntando. Eh... ¿Pronto habrá Taberna responde? Sí, va a haber Taberna responde dentro de muy poquito. Todavía no, no está definida la fecha definitiva, pero no falta mucho para que estemos... Va a ser, vamos a hablar los cuatro sobre la aventura. Pero no toda la aventura, va, va, probablemente va a ser el último periodo desde que volvimos a las vacaciones hasta eh, la última sesión antes de eso. Así que si tienen ganas de ponerse al día, lo pueden hacer. Porque también la, el concurso que tenemos de los 7000 suscriptores está, está relacionado con la aventura. Vamos a... <ríe> me concentré tanto en la pregunta de vaquero que me olvidé que yo podía hacer. <ríe> grande, grande uh, Bueno <ríe> Creo que, que Hasta ahí... ahí Ahí está, ahí llegaron las advertencias Creo que no me perdí ninguna pregunta Espero no haberme perdido ninguna pregunta de todas maneras, si me perdí alguna, pueden, pueden como contactarme por disco, por Instagram, por Facebook, por donde quieran. Para, para poder... Antes de irme, de todas maneras, me gustaría repetir los anuncios de hoy, por si no llegaron o llegaron después. Este sábado, Luciana eh, tiene el stream de Sábado de Flojera. No sé qué va a streamear. Sé que no es Minecraft. <risa> el domingo empieza el torneo PvP. Eh, Adria ahí, liderando todo. Yo voy a estar acá, hablando, comentando sobre la pelea, a ver qué, cómo es, porque no lo vi el anterior pero lo pueden ver a las 4 de la tarde. El miércoles que viene tenemos el podcast de la Barra de la Taberna con resultados geniales, ya los van a conocer. De nuevo estamos en el sorteo, está por todas nuestras redes sociales y nuestro Discord el link para responder. Es una trivia sobre la aventura que estamos jugando. Ver unos capítulos. Tratamos de que las preguntas sean sobre los primeros capítulos, para que no tengan que verse todos. Pues un montón. Eh, y están los emblemas disponibles para ver de los dinosaurios que me arrojan. Quiero agradecer por todas las preguntas que hicieron hoy, estuvieron buenísimas, un montón Hugo, sobre un montón de temas, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo stream. Voy a dejarlos con el outro de todas maneras y vamos a ver a quién le podemos hacer raid para que ir viendo gente jugando rol.